Hicimos pocos porque invitamos al Nico también, entonces se suma todo ese tiempo de espectáculo. hicimos pocos. No, hicimos sumatorio. Ah, claramente, hay que avisar. Seguramente ya saben que esos sobres que están en la mesa es donde ustedes depositan su tarjeta de crédito, débito o... Suben. No, su y... cuenta de no, ahí aportan lo que les parece que valga eh, todo esto que estamos haciendo, que es un montón de trabajo y que el precio que sugerimos es de 300 dólares <risa> o rublos rusos ¿Cuál es la rusa? <risa> ah, unos rublos rusos también No, bueno, ya saben, colaboran con el servicio hacer otro a a es un sobre? <risa> que Se lo dedico a todos, porque habla. Se lo de cara a dejar, violó, pero. Pero habla de compartir estos momentos y de, de lo que genera esto y cómo se transfiere y transmite, cómo se inocula cosas en estos espacios. Y se llama recipientes y es así Número de teas, que sea igual que las humillas, de continente se encantan, desjuntan gentes sin consultar a los vientos. Somos ese movimiento recopilando una vida. Será que el se la será conmigo, será que esa materia de adentro de el alma en un simple gesto y tirada hacia el, sin cuidado y sin piedad, que se baile el aire como el humo claro del claro fuego, en plan tambores, acerca, fuerte. Viendo las sombras que de en el fuego tras todos y ojos cubiertos de párpados. Mi propia bien que de no dejar de...